Muy buenas tardes, estas son las noticias LDMTH. Veo más de mi chorizo. Con ustedes el par. Buenos días, par. Buenos días, trapo. Muy buenos días. Ahora vamos con nuestro amigo Pacho la Fox que está en Nueva York diciéndonos del clima. Gracias, trapo y pan. El clima hoy es que está nublado. A ver, Pancho Patelero tiene que ser más cuidadoso con esos niños, bueno, perdón, un niño. Ahora con los deportes. Muy bien, señor. ¿Cómo se ha sentido para anotar miles de goles en un solo día? Por favor, no le interrumpan ahorita, no está disponible. ¿Está haciendo yoga? No. ¿Qué está haciendo? Meditando para sus mejores goles del mundo. Oh, ¿por eso ha sido muy grande? Sí. No lo puede atender. ¡Váyanse, órale! Muchas gracias por su Hola, comprensión. Tío. Muy bien, eso fue es las noticias de los deportes. Gracias. Pero ahora vamos con la de los policíacos. Los policíacos son muy policías, pero no. Ahora vamos a ver el muerto que quedó en la calle, aquí, entre la calle Cuerpo y aquí quedó. Hola, Bueno, gracias a los policías hemos atrapado al mafioso J.P. Rinco. Bueno, ahora con las noticias. Bueno, ¿y cómo se siente después de matar al pobre señor? Yo no lo maté. ¿Y ese cuchillo que tiene en la mano? ¿Por qué calcón con él. Calcón. Cállense estúpidos. Ay. Ya. ¿Y esto es el fin. Esa fue la noticia de hoy. Yo soy trapo y eres es rap. Muy buenas noches y que Dios da paz.